No te hecho celeste ni terreno, ni mortal ni inmortal, con el fin de que tú, como árbitro y soberano artífice de ti mismo, te informases y plasmases en la obra que prefirieses. Podrás degenerar en los seres inferiores que son las bestias, podrás regenerarte según tu ánimo en las realidades superiores que son divinas. Obra de tal modo que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre, al mismo tiempo como fin, y nunca simplemente como medio. Hay por lo menos un ser en el que la existencia precede a la esencia, un ser que existe antes de poder ser definido por ningún concepto. Este ser es el ser humano. ¿Qué significa aquí que la existencia precede a la esencia? Significa que el ser humano empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo y que después se define. ¿Qué es lo que quedó de la humanidad? El concepto de humanidad posee al menos dos sentidos que fueron acuñados en el inicio de la modernidad y después reformulados en la filosofía contemporánea. El primero nos remite a la humanidad entendida como el género humano, del cual se destaca como rasgo propio y específico su original indefinición, el hecho de que no exista una naturaleza humana que nos obligue a ser o a vivir de una manera fija y predeterminada, igual para todos. El segundo sentido nos remite a la humanidad entendida como fraternidad, empatía y solidaridad. Es el concepto laico que creó la Ilustración para sustituir el amor de Dios por el amor genérico a los seres humanos. Una manera de dar sentido al deber moral que nos obliga a obrar bien y a colaborar con nuestros semejantes. La idea de humanidad ha sido y es el espejo en el que nos miramos, comparando el ideal de lo que querríamos ser con lo que somos. Nos gustaría poder calificar como de inhumanas las acciones de las que colectiva o individualmente nos sentimos avergonzados, pero lo único real que nos define son los hechos que realizamos. Tan humana es la hospitalidad, la ayuda altruista, la honestidad, el pacifismo y la colaboración como la discriminación, la codicia, la corrupción, la violencia, la opresión, el genocidio y la guerra. Personal y colectivamente, nada hay que nos obligue a actuar indefectiblemente ni que nos pueda eximir de la responsabilidad propia. Si queremos corregir nuestra imagen como especie, hemos de ser suficientemente críticos y propositivos como para no volver a caer en los mismos errores y saber practicar los valores que nos hacen mejores. Nietzsche describe en Así habló Zaratustra un proceso de superación del humano protagonizado por un fonambulista que se produce sobre un peligroso abismo. El ser humano es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre. Lo que en él se puede amar es que es un tránsito y un ocaso. El transhumanismo propone hoy aplicar las tecnologías de perfeccionamiento humano, como la biotecnología o la inteligencia artificial, para poder llevar a cabo un proceso similar, pero la única mejora posible de la condición humana solo puede venir del progreso de los valores éticos sobre los que asentamos nuestra humanidad. Los implantes electrónicos, la ingeniería genética, la toma de decisiones dependiente de los algoritmos, nos puede convertir, sí, en una especie distinta, pero siempre subordinada a la máquina y a quien la diseñe. Revisamos los dos sentidos del concepto de humanidad que hemos descrito y en el mismo orden de la original indefinición del ser humano se habría de derivar una libertad radical. Pero, ¿hasta qué punto podemos realmente ser y vivir según nuestra propia voluntad? Aunque la crítica hecha sobre las etiquetas y los estereotipos sociales ha sido ingente, éstas aún siguen siendo hoy utilizadas para estigmatizar, marginar y ejercer la violencia sobre quien no se ajusta a los patrones normativos. Se insiste en tratar de imponer una posición esencialista de lo que es propiamente humano, una concepción uniforme y simplista a una realidad que es siempre diversa en sus modos de expresión y que es irreductible a esquemas o modelos fijos. ¿Y qué queda de la humanidad en su sentido moral? La transformación de la realidad económica y social pasó de ser rebelde utopía a ser quimera o pesadilla siendo sustituida por sucedáneos de la caridad cristiana que en forma de fundaciones o asociaciones diversas ya no buscan resolver las causas de los problemas sino como mucho aliviar algunas de sus consecuencias. Preocuparnos y ocuparnos de los otros implica actuar activamente para que las estructuras y las relaciones económicas y sociales sean más justas hasta impedir que la desigualdad, la pobreza y la marginación sea la única alternativa posible. ¿Qué quedó de la humanidad en una sociedad presidida por el individualismo egoísta, la persistencia de los modelos normativos y la ocupación-sustitución del espacio humano por la inteligencia artificial y la máquina? Cuando somos nuestro único centro de interés, nos desligamos de la humanidad. Cuando nos rendimos a los patrones normativos, Renunciamos a definir nuestro ser y nuestra propia vida, cuando dejamos a las máquinas secuestrar nuestra atención, son ellas las que nos ponen a su servicio.